Aqua y Black Cortos. Del canal de Anzu 361. Ok. además de decía la miniatura de Anzu. Ese es Top Motion, ¿no? Los muñequitos. ¿Te acuerdan? No sé si alguien... Yo creo que sí, ¿eh? Pero si vos tenías una hermana que jugabas con una Barbie y a vos te dio curiosidad por de vestir algo así. <risa> no lo sé, pero creo que una vez cuando 6 te... seis años, yo quise sé, una curiosidad, qué sé yo. Bueno, fue una boludero, le dije, pero... Oye, Black! ¿Eh? ¿De río? Ah, sí. ¿Qué fue ese grito? Ay, casi pensé que era la misma vez. ¿Eh? ¿Qué fue ese grito? Ay, casi, no, son la casi igual, casi. Vamos, te aseguro que te gustará. Ay, que no quiero, Rigok. no me gusta. ¿Ah? Los ojos de Shinigami por 300 años es una ganga. Te lo aseguro. Ya te dije que no parecida, me parecía David. Mis ojitos azules son más bonitos. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? Ay, espera, Black. No es lo que parece. Pensaste que me estaba dando un baño y entraste para molestar. Te encontraste con Ryuk y él terminó ofreciéndote ojos de Shinigami. ¿Ah, entonces, sí es lo que parece. <risa> No me interesa. Tengo algo Listo, mucho el mejor. ¿Eh? Si vinieron las morras chidas, tendré ah, mi propio meme. programa con chicas más sexys y poderosas que tú. <risa> menos Se llamará Dragon Cove Ultimate Plus Sky. Ah, quiero ver. <risa> ¿Qué te pasa, loca? Eso te ganas por engañarme con otras protagonistas. Es más, vieron protagonistas todas. Yo no te voy a hacer máscaras de Dragon Ball Heroes. ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Soñé que lo hacías! ¿Y por soñarlo me golpeas? ¿Qué te pasa, maldita loca? ¡Si lo soñé es por algo! ¡Ya basta! ¡Me largo de aquí! Dormiré en el mundo de Atena. Maldita loca. ¿Cómo se enteró? Lo siento, chicas. Se cancela el mensaje. La idiota lo adivinó. Será la próxima vez. <ríe> Ahí es que fue verdad. Dragonsuabu, ¿ok? No sabía esto. Bueno, igual no reacciona tanto como solamente tiene copyright, ¿no?